Muy bien, gracias por el pase, Israel. Gloria, en estos momentos estamos ya aquí en tu segmento. Cuéntame tu experiencia. Y bien, no estoy sola, pues estoy también aquí acompañada a nuestro hermano Jaime. Jaime, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te bendiga, Lili. Sí, muchas gracias con todo, todo de verdad. Contento de tener una nueva entrevista, una nueva semana, un nuevo sábado. Y tenemos un invitado muy especial desde el país de Colombia, nuestro país sí. hermano. Viene desde la capital Bogotá, Colombia. hablando de nada más y nada menos de tu hermano David Molano, con todos nosotros. voy a dar fuerte palmas. Liliana. David Molano, amén. Señor. Dios bendiga grandemente, apreciados hermanos. Un gozo muy grande estar con todos ustedes en esta hora, en este tiempo. Tan especial, tan maravilloso, agradecerles de una manera muy especial la invitación, la consideración. Me siento privilegiado de acompañarles en esta obra. Muy bien, pues nuestro hermano David Molano, para los que otra vez no saben, él es líder de jóvenes allá en, en la ciudad de Bogotá, ¿no? En Colombia. Además, también está al frente del grupo de Alabanza, también, porque ya lo hemos visto en varias ocasiones, a él pues, ministrando este grupo tan precioso en donde pueden alabar y adorar al Señor. Así que. Jaime, en este, en el en, este, en esta entrevista, nuestro tema ¿cuál es? Es un, un tema de verdad que le vamos a hacer unas preguntas de todo un poco a, a David así que David por favor prepárate el, con tus respuestas. ¿El tema cuál es Jaime? El tema es 360 grados. 360 grados, un giro de vida, ¿no es así? Un giro de vida, va a haber distintas preguntas, de diferentes áreas de, de vida de nuestro hermano. Eh, David Molano, ni ahí le iba a decir Luis Molano también, es David Luis Molano. O sea, los dos nombres. Vamos a ver la primera pregunta. Así es, bueno, Luis es mi apellido. A Luis es mi apellido. Así es, mi primer apellido es Luis por parte de mi padre y mi segundo apellido es Molano. Entonces, mi wow. único nombre es David Ah, entonces, entonces, David Luis Molano. Corrección, corrección. Sí, me, dejan, me dejan huérfano de padre siempre. <risa> Ay, Dios mío, es mal, no, no, no, no hay problema, tranquilo Entonces vamos es? a empezar La primera pregunta, ¿no David? Eh, a ver Queremos saber un poco de la vida de, de, de David antes De la pandemia, ¿cómo era? Porque no era, que digamos, muy conocido Que digamos, como ahora Que lo es, antes de la pandemia ¿Cómo era David? ¿Qué es lo que desarrollaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué se desempeñaba en la iglesia? Entonces, queremos eh, un poco un resumen de vida, ¿no? Que nos cuente y también que todos los jóvenes lo puedan conocer. Amén. Bueno, hermano Jaime, antes de la pandemia, David pues siempre ha sido único de Dios. Siempre que me preguntan sobre quién es David, siempre respondo como único de Dios. Mm -hmm. Muy activo. Siempre he sido sumamente activo. Eh, tengo, yo soy diseñador grafado ya por la gracia del Señor. Así que he trabajado ya durante varios años con la Sociedad Bíblica Colombiana como líder creativo, desarrollando biblia, material editorial, publicaciones bíblicas y demás. Es una bendición, no solamente es un trabajo, sino que también sirvo al Señor a través de ello. Y en la congregación, en el 12 de octubre, pues por la gracia de Dios también ya voy para seis años liderando el grupo de jóvenes, el grupo de evangelismo, la red de salvación, también haciendo parte activa del grupo de alabanza y liderando el grupo de alabanza en inglés, que es en la Escuela Misionera de Idiomas. Así que en la iglesia siempre he sido muy activo, normalmente mi horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y cuando salgo todos los días de mi trabajo, salgo directo para la iglesia. Y siempre nos hemos caracterizado por, por ser bastante activos y el grupo de jóvenes es un grupo muy activo. Estamos en la radio, estamos en el evangelismo, estamos en los músicos, estamos con los niños, estamos en fin, en, en la Escuela Misionera de Idiomas, donde se capacitan jóvenes eh, en el idioma inglés con un enfoque misionero, para que si el Señor permite que alguno de ellos salga a la obra misionera en cualquier lugar, pues ya tenga desarrollado el idioma inglés pero desde aquí también trabajamos a través de tu vitamina del día que es otro de, las, de los frentes en los que estamos trabajando, son esas vitaminas diarias que enviamos en más de 14 idiomas eh, las traducimos, tenemos pastores de diferentes países del mundo, de la India, de Rumania, eh, de Israel, eh, de diferentes países que nos ayudan a traducir estas vitaminas, que son un mensaje diario que enviamos por, por las redes sociales y se difunde por todas partes. Yo, yo quiero parar ahí, hermano David, Amén. antes que comience la pregunta de nuestra hermana Liliana, quiero parar ahí y, y todo lo que cuenta, interesan, interesante, porque el joven debe estar siempre en actividad, sin descuidar la oración, como dijo. ¿Cuándo empieza en David eh, el ser activo? ¿Cuándo? ¿Desde siempre? ¿O una edad? ¿O un momento? ¿O tuvo una experiencia? ¿En qué momento David se vuelve activo en la iglesia? ¿O toda la vida fue activo? Bueno, desde muy pequeño lo fui. Yo, por la gracia de Dios, qué, qué buena pregunta. Eh, desde, que, desde que nací, eh, yo nací en un lugar cristiano, y desde muy pequeño, Empecé a cantar, yo no sé en qué momento específico eh, pensé que tenía tal vez ese talento y empecé a cantar. No, solamente sé que, que desde, desde que tengo uso de razón canto. A los cinco años tengo mi primer recuerdo cantando oh, Dios manda lluvia en, en un culto especial en la iglesia. Y desde muy, muy pequeño siempre he estado muy envuelto en la iglesia. Mis padres son, mi madre es la mano derecha, especialmente ella, la mano derecha de mis pastores durante muchos años. Así que también ha estado muy envuelta en la iglesia en todo momento, en convenciones, en muchas cosas. Y así crecimos nosotros, siendo muy activos en la obra del Señor, aún desde niño, siendo la casa nuestro hogar, real, la, perdón, la iglesia nuestro hogar. Eh, así que nuestro primer hogar, mis pastores. Son como mis, yo les, les digo de cariño, abuelitos, porque realmente son como, como mis abuelitos. Una cercanía muy especial hacia la iglesia, hacia mis pastores. Así que sí, desde muy pequeño, muy activo. Sin embargo, como he testificado en otras ocasiones, tuve una etapa muy difícil en la adolescencia, donde parecía que el enemigo había ganado la batalla, había destruido el propósito de Dios en mi vida, o más bien, estaba destruyendo mi vida y por ende, pues el propósito del Señor. Eh... Me había vuelto un joven rebelde, agresivo, violento. Mi cabello era largo, vestía de negro, me encantaba el rock. Eh, un joven muy difícil, muy rebelde. Tenía hasta aquí, un psicólogo. ¿A qué edad más o menos pasó eso? Este. Comencé, empezó desde los 13 años. Desde los 13 años empezó esa de degradación en mi vida, en mi personalidad, en lo que yo era. Para ser aceptado por otros, pues empecé a, a regalar, a vender mi identidad en Dios por la aprobación de otros, pero la desaprobación de Dios, eh, empecé a disfrutar del mundo, empecé a experimentar el mundo de una manera muy profunda, de una manera muy triste y vergonzosa, y bueno, ya llegué a un punto en el que no creía que, que hubiera solución, que hubiera salida, que hubiera esperanza, porque ya yo no podía, en mis fuerzas yo no podía cambiar esa realidad, así lo quisiera, yo no podía hacerlo, empezó el enemigo a deteriorar mi casa, mi hogar porque nuestras decisiones afectan a los que amamos, no solo nos afectan a nosotros empezó a afectar mi casa la relación con mis padres, mi relación con ellos con mi hermano fue una etapa bien dura, bien difícil mis amados hermanos, por supuesto la iglesia me alejé, de la iglesia me alejé no no anhelaba nada de Dios no anhelaba nada de la iglesia eh, fue muy difícil esa etapa, sin embargo como siempre les he recalcado, mis padres pagaron un alto precio en oración, especialmente mi madre hay que decirlo especialmente ella pagó un precio sumamente especial por mí en oración de varios años de lloro, de llanto y sufrimiento hasta que el Señor empezó a orar y lo que era imposible para mí era posible para el Señor una noche específica me lancé de rodillas después de una crisis muy tremenda en mi vida donde hablé con Dios después de muchos años y lloré en su presencia después de mucho tiempo ese pobre pecador David se dirigió al Señor, le pidió perdón y hizo un compromiso con Dios. El Espíritu Santo descendió en mi habitación en ese momento y me dio un nuevo inicio. Ahora empezaba el momento de restauración que cuesta, que es difícil, pero empezó ese proceso a los 18 años de edad, recién cumplidos, entrando a la universidad. Gracias a Dios, porque no me imagino que hubiera sido en esa etapa de la universidad con mayor libertad, eh, esa etapa de mi vida. Así que gracias a Dios, fue el momento del Señor, pero como he sido, yo he sido muy apasionado, tanto para lo malo, mucho más ahora para lo bueno, en el Señor. Y me apasioné por Dios, ya había probado el mundo, ya había estado allí, ya sí. sabía el sinsabor y el vacío que me estaba ocasionando, y ya tenía perdido cualquier propósito de Dios en mi vida. Yo no quise esto, mis amados hermanos, yo no lo anhelé, yo no le deseé todo esto. Lo que doy por la gracia del Señor soy y lo que seré por la gracia de Dios. Huí, nunca lo quise, nunca lo anhelé, aun cuando el Señor me restauró seguí huyendo a eso, pero hoy estoy mm -hmm. aquí por obediencia. Y yeah. a través del proceso de la obediencia nos damos cuenta que el hacer tu voluntad, oh Dios, también me ha agradado. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo de verdad debí escucharte. Yo creo que muchos jóvenes tal vez han pasado o están pasando la misma situación que tú lo has vivido, ¿no? A veces en un descuido o el enemigo pues se aprovecha, ¿no? Pero cómo es que cuando uno realmente pues eh, se da cuenta de que sin Dios tú no, no eres nada, ¿no? O sea, no puedes tener una vida como realmente tú quisieras tenerlo y pues cuando tú reconoces tu condición, te humillas ante Dios, y Dios, pues más que nada, que Él conoce el corazón, yo creo que es Dios realmente por su misericordia que nos da una nueva oportunidad y pues nos empieza a dar cosas aún más de la que tal vez nosotros antes la teníamos. Sobre todo, las cosas que nos da es para servirle, ¿no? Como dice un lema, hemos sido llamados para un propósito. Bien, David, te estaba escuchando también acerca de la música, de la alabanza y creo que te encanta porque he visto y hemos visto y creo que todos somos testigos de que eh, eh, Dios te usa. Es un talento que Dios te ha dado. David, ¿cómo ha influenciado la música en tu vida? ¿De qué manera ha influenciado la música en tu vida? Porque te hemos podido escuchar cantando y a veces cuando lo cantas se ve ¿no? que tú lo haces... Eh, con el corazón ¿no? y que los jóvenes sobre todo los jóvenes ¿no? que a veces siguen tus páginas eh, han sido bendecidos aún en los comentarios también, ¿cómo ha influenciado la música en tu vida David? Amén, ha tenido una influencia muy importante la música correcta la música inspirada por el Espíritu Santo la música que realmente proviene, proviene del cielo y que proviene de momentos mm -hmm. especiales en la vida de aquellos que que la componen, yo, ustedes me preguntan de música contemporánea y tal vez me rajo un poquito porque realmente la música que marcó mi vida fue esa música de mi niñez y posteriormente de mi restauración y soy un poco crítico de la música contemporánea, no quiero decir que toda la música contemporánea eh, esté mal pero sí, sí. hoy hay algo llamado industria de la música cristiana sí, sí. industria sí, sí. y la música se hace para vender ritmos que peguen el ritmo que más pegue el ritmo que más venda y empieza a convertirse la letra esclava de la música cuando la música debe ser más bien esclava de la letra y empieza una distorsión en la música y escuchar la mayoría de, de música contemporánea cristiana es un poco decepcionante para mí es respetable la opinión de, de, de todos los demás estoy hablando de manera personal Ajá. No, no estoy diciendo que todos estén, estén mal a, en mi, a mi manera de ver, pero sí carece de, de sentido y de propósito la música, la música contemporánea. Por eso me gozo con esos jóvenes y músicos que están saliendo en nuestra generación, en nuestra obra, componiendo para el Señor. Ahí ustedes tienen un ejemplo maravilloso con New Way, eh, el, el Coro Nacional de Perú. Eso es maravilloso, eso es especial, mis amados hermanos, y, y creo que deberíamos apuntar a ello como hijos del Señor. Así que la música tiene una influencia muy especial. En mí fue una influencia maravillosa desde temprana edad. Cantaba en cualquier lugar de mi casa todo el día, hasta en el colegio cantaba, en la escuela. Yo no sé qué pensaba yo, pero en medio de clases donde habíamos 40, 50 estudiantes, yo mientras iba haciendo mis trabajos, siendo un niño, cantaba, pero... Fuertísimo. Cantaba y no me importaba que todo el salón me escuchara, cantaba y cantaba y cantaba. En todas partes, siempre la música tenía un espacio importante para mí. A veces me encerraba en mi habitación siendo un niño y cantaba horas siendo un niño, mis amados hermanos. Tengo un primo que es cantante, el, el compositor de Dios manda lluvia, particularmente, Erickson Alexander Molano. Y él me regalaba sus pistas. Entonces yo ponía sus pistas y empezaba a hacer conciertos en mi habitación y a veces me quebraba, caía rendido siendo un niño llorando, quebrantado, anhelando exaltar al Señor, anhelando en algún momento poder ser útil para Dios, llevando al pueblo a alabar conjuntamente el nombre del Señor. Luego de eso la música siguió siendo una influencia pero negativa para mí, cuando me aparté, el rock y esta música eh, metal, hardcore, todo este tipo de música punk empezó a, a, a llenarme de violencia, de rebeldía, de adrenalina mundana Y anhelaba esa violencia Cuando escuchábamos esa música empezábamos a poguear, como lo decíamos en, en ese momento, como se dice A golpearnos los unos a los otros, a mover nuestro cabello largo de un lado a otro A estallar con, con la adrenalina diabólica que, que proporciona esa música para, para el joven, para las vidas y eso tuvo una influencia terrible en mí. Muchas de esas letras blasfemaban contra Dios. Pero aún así ahí estaba, cantándolas, gritándolas. Fue tremendo. Cuando Dios empieza a restaurar mi vida, pues empieza ese proceso de dejar esa música, empezar a limpiar. Y ahora la música que impactó mi vida en parte de la adolescencia y en mi niñez, empieza a impactar mi vida en la restauración. Hermano, David, justamente, justamente sí, estaba hablando de alabanza, lo estaba escuchando muy, muy atento. Y hablaba también juntamente con, con el evangelismo. Estaba bien marcado el evangelismo en su vida. Y le pedía a Dios de que usara su vida, ¿no? Para, para, para su propósito. Y mi pregunta es respecto a, a la red de salvación. A este proyecto. Eh, ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Por qué comenzó? Comenzó con un proyecto... Cómo, ¿Cómo se sentaron a conversar? Lo hacemos de esta manera o ¿Qué vio para comenzar? O sea, qué, eh, eh, Muchos quieren saber, ¿no? Muchos jóvenes muchos quieren saber ¿Cómo comenzó este proyecto evangelístico De la Red de Salvación? Bueno, man, la red de salvación en esa época no se llamaba la red de salvación, en esa época no teníamos un nombre, era simplemente el equipo de evangelismo de la iglesia que sí. siempre en su mayoría hemos sido jóvenes, jóvenes hemos sido lo que, los que lideramos el evangelismo en nuestra iglesia y comenzó con una pasión particular en cada uno de los jóvenes, de los pocos jóvenes que habían en ese momento, una pasión particular en cada uno. Cuando yo regreso a la iglesia, regreso con una convicción genuina de consumir evangelio puro, no rebajado, Evangelio puro. Y eso empieza a confrontarme, empieza a apasionarme. Ahora yo he recibido una nueva oportunidad de parte de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a guardar para mí? ¿La voy a reservar solo para mí? Tengo un antídoto para la peor enfermedad del ser humano. ¿Qué voy a hacer con ese antídoto? ¿Darlo a conocer o quedármelo conmigo mismo? Tengo el antídoto para el coronavirus. ¿Qué voy a hacer con ese antídoto? ¿Me lo voy a guardar por si algún día me es útil o lo voy a propagar por el mundo entero y salvaré vidas? Seguramente, si lo tuviera, tendría que propagarlo. O si no, sería el peor de todos los egoístas humanos. Bueno, tenemos hoy algo más valioso que el antídoto para el coronavirus. Y es el antídoto para la muerte eterna, la salvación eterna a través de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ocultarlo? Bueno, serías partícipe de millones de muertes eternas donde ya no hay nada que hacer todas esas cosas me confrontaban hermanos y me llevó a activarme así que cada uno de nuestros jóvenes empezaron a tener esa misma experiencia, no solo yo varios de los chicos y empezamos a decir bueno empecemos a salir juntos empecemos a formalizar esto pongamos un horario específico y empecemos a salir, pero a dónde hacer qué porque no queríamos hacer el evangelismo típico, empezamos a través de un hermano, de un querido amigo, a estudiar un evangelismo efectivo. Empezamos a estudiarlo con material de Estados Unidos, de un ministerio de Estados Unidos, empezamos a adquirirlo, empezamos a obtenerlo y a estudiarlo y a ponerlo en práctica. Y a través de eso éramos confrontados y decíamos no podemos seguir haciendo evangelismo mediocremente, no podemos seguir evangelizando simplemente para sentirnos mejor. No, hay que hacerlo bien, con eficacia. Porque una cosa es evangelizar, otra cosa es evangelizar con eficacia. Y empezamos a capacitarnos a hacerlo y todo eso empezó a darle mayor forma y forma y forma y forma al grupo. Empezamos a decir, vamos a ir uno a uno evangelizando, eva predicar uno a uno de manera personal, en plazas públicas, en lugares así, asá. Luego empezamos a arriesgarnos en los buses, Dios nos empezó a dar estrategias. ¿Cómo predicar en un bus a una multitud? Pero hacerlo bien. Que las personas reciban el mensaje, que haya un rompehielo, que haya algo que, que tome su atención y luego el golpe del evangelio llegue a sus corazones. Empezamos, Dios nos empezó a dar estrategias creativas, especiales, maravillosas, y así el equipo empezó a conformarse más y más al pasar los años. Seguíamos mejorando, seguía creciendo, seguíamos afianzando el conocimiento hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Y predicamos en cualquier lugar, en cualquier escenario, Dios nos ha ayudado a través del tiempo a mejorar la manera, los métodos para hablar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de pensamiento, en cualquier lugar o escenario, fundaciones, hospitales, empezamos a ir a hospitales y era maravilloso, hospitales de niños con cáncer, hospitales, en cualquier hospital, en, en, en la sala de urgencias predicábamos, Mejor dicho, acá podría contarles un montón sobre ello, mis amados hermanos, pero así empezó a surgir la red de salvación. Posteriormente ya dimos el nombre ofici oficial, red de salvación, porque nos referimos a una red como aquella que utilizan los pescadores, pero ahora nosotros somos pescadores de hombres y nuestra red es una red de salvación. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿eh? Escucharte, David, de verdad, cómo el Señor ha hecho la obra en tu vida, y también la forma como Dios te usa, ¿no? Para poder trabajar con los jóvenes, creo que es un gran ejemplo para todos los jóvenes, ¿no? Para toda aquella juventud que en esos momentos nos está viendo ahí en sus hogares y pues la obra del Señor, yo creo que no tiene nunca pares, ¿no? Aún así hay la gente que tal vez diga no tengo tiempo, habrán otros que Dios tiene reservados para que sigan trabajando en la obra del Señor. Vamos a pasar a una pregunta de repente un poquito, eh, no sé, de repente se puede sonrojar, pero la producción me ha dicho, haga la pregunta. Bueno, vamos a preguntar, mano David. Eh, mano David, tenemos ¿sabes? que es, tiene 26 años, está soltero, vamos a pasar un poquito, vamos a, a, a, a otro matilla. Está soltero, 26 años, un jovencito apasionado por las cosas de Dios desde mucho antes, con la red de salvación, que en alabanza, metido eh, en la iglesia, apoyando y todo lo demás, ¿no? Y, y, y de verdad para mí es una admiración una admiración de verdad de joven respecto a, a Lidonia respecto a, a la jovencita de ensueño que se imagina cuál sería la ideal para david la jovencita con quien va a compartir su vida para todos para, para el resto de su vida Amen. Amen. bueno gloria al señor <risa> eh, Sí, creo que es una pregunta que nos hace sonrojar un, un poco. No pero hablamos, pregunta, somos... Pero es una pregunta, creo que, que todo joven, ¿no? Que todo joven, uno siempre tiene ya una respuesta, lo menos como jóvenes cristianos. A ver, David, el público está esperando tu respuesta. Bueno, mis amados hermanos, no quiero. De momento siempre mostrar un matiz meramente espiritual porque eh, hay personas que un momento me han preguntado y mi respuesta dice no pero David doy una respuesta un poco un poco más más humana más <risa> <risa> <risa> pero mis hermanos la verdad humanos. es que <risa> así es pero la verdad es que en mis oraciones mi, mi madre nos enseñó desde muy pequeños o a mi hermano y a mí tengo un hermano mayor mi hermano Abraham también está en el señor por la gracia de Dios y ella nos enseñó desde pequeños a orar por nuestras esposas desde muy pequeños, no creando ningún afán en nosotros, porque yo hoy no estoy afanado, no estoy desesperado no, eh, sino para prepararnos para ello, y siempre nos enseñó que debíamos orar por ellas orar por nuestras esposas, hablo en general por mi hermano y por mí, orar por mi esposa y mi oración nunca ha sido una oración eh, donde le pida a Dios Señor la quiero rubia alta, ojos claros no, el Señor está delante de mí en esta hora y, y sabe que nunca ha sido mi oración eh, más bien mi oración se sí ha sido específica en aspectos que considero son muy importantes para mí y bueno en general para, para los hijos de Dios pero sobre todo le he pedido a Dios que me forme a mí porque a veces pedimos mucho Señor, un checklist que sea así, así, así, así, así pero poco nos examinamos a nosotros mismos y siempre le digo, Señor, fórmame a mí Lo que falte, Señor Fórmame a mí, que yo pueda ser ese hombre Realmente que ella Por el que ella esté orando Realmente que yo pueda ser adecuado Para, para esa joven, para esa mujer Para esa sierva tuya Y en esos aspectos Que he considerado importantes Por supuesto Mis amados hermanos de nuestra humanidad Creo que eh, Físicamente esa persona Yo confío en el, en el Señor Y sé que esa persona físicamente será idónea para mí, idónea en todas las áreas, aún físicamente. Pero hay aspectos profundos muy importantes, como sus convicciones, que es algo no negociable. Convicciones profundas, no convicciones de algodón, no convicciones superficiales. Convicciones profundas, porque lo que yo anhelo en Dios... Lo que yo anhelo hacer en el Señor, mis amados hermanos, no sé qué Él quiera hacer más adelante con mi vida, pero hoy la condición de mi corazón es, es arder para el Señor. Y sé que eso no será fácil. Y sé que eso no será nada fácil. Mi anhelo, antes yo quería tener una agencia de publicidad, ganar mucho dinero, ser conocido, e, en fin. Hoy no, hoy no anhelo. Por supuesto, humanamente quisiéramos tener cierta comodidad, pero... Mi anhelo es de desgastarme por el Señor, mis amados hermanos, sea cual sea la condición en la que Dios lo permita. Y anhelo una persona que esté dispuesta a luchar por eso. No de manera superficial, no por agradarme a mí o a mis anhelos, sino porque realmente tenga claro también convicciones profundas y una mirada clara hacia la eternidad en el servicio al Señor. Que sea llena del Espíritu Santo. Y en esa llenura del Espíritu Santo, pues deben haber aspectos importantes como, como parte por lo menos de esos frutos, en paciencia, en, en, en poder soportar, mis amados hermanos, cualquier cosa que pueda venir en momentos. Anhelo también quizás como ya algo un poco más eh, personal que, incluye, que incluso sí. incluiría el trabajo en el Señor, tal vez el no. tema de los idiomas, la música creo que son aspectos Quintito, pero eso, ¿no? <risa> creo que son aspectos no, no es una, una camisa de fuerza pero Ay, creo Dios. que en relación a lo que anhelo, anhelo en Dios son aspectos importantes, la música y quizás los idiomas también eh, serán importantes precisamente para, para ello, para mi motivación mayor que es servir servi, servir al Señor como que como Bien, que, David. hermano David este, ya por lo menos tenemos ciertas características ¿no Liliana? Cierta característica, Ajá. que esté una jovencita con convicción, muy metida en las cosas de Dios, en la alabanza, por decir así, ¿no? Metida en el evangelismo. Entonces, hay algunas alguna convicciones, algunos requisitos, algunas cosas que ya lo está pidiendo al Señor, nuestro hermano David, ¿no? Importantísimo, creo yo. Esa jovencita que tiene que ser llena del Señor, llena del Espíritu Santo. Entonces, de vamos con, vamos con la alabanza. Gloria mí, al Señor Amén, mis amados hermanos. Para mí ha sido la bendición, para mí ha sido el gozo estar con ustedes. Una vez más reitero mi gratitud para con Dios y para con ustedes por tenerme en cuenta. Siempre será un privilegio poder servir al Señor en, en el lugar que Él lo permita. Vamos a entonar una de estas alabanzas que ha mencionado también nuestra hermana Eliana en esta hora. Para gloria de nuestro amado Salvador. Esta alabanza titula, si no hubiera sido por el fuego.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 Tantas veces que dije no puedo Con esta prueba, Señor, que me está venciendo Pero por dentro el fuego decía Sigue peleando Sigue peleando Y no te detengas si no hubiera sido por el fuego, donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego, que mi alma ardía, si no hubiera sido por el fuego, donde yo estaría, si no hubiera sido por el fuego, en mi alma ardía. Y le expresó Jeremías al Señor, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había dentro de mí como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y qué lindo es saber que ese fuego del Espíritu Santo es el que nos sostiene, nos aviva, nos enciende, nos llena y nos lleva más y más allá de lo que podemos imaginar. Mm, Una vez más. Muchas veces yo quise rendirme dejarlo todo atrás y salir corriendo soltar la espada y ya no batallar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 mi alma ardía y yo necesito de ese fuego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 ese fuego, amén. Gloria al Señor, sí, Gloria a Dios. Qué linda alabanza, David. Qué linda alabanza. Tiene un mensaje tremendo, de verdad. Que escuchar las letras de esta canción es muy bonito y cómo la interpretas también, ¿no? Sobre todo con ese corazón eh, humilde, sencillo. Y creo que se puede sentir cuando lo cantas. Y ha sido de mucha bendición también para muchos jóvenes. Así que estamos muy agradecidos eh, de haberte tenido el día de hoy con nosotros, y sé que también en nuestros hermanos, ahí en nuestros amigos, los jóvenes que nos han estado en estos momentos sintonizando, eh, eh, hemos salido bendecidos, ¿verdad Jaime? Así es, y como dice la canción, si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? ¿Dónde estaríamos de verdad si no hubiera sido por el fuego del Señor? Queremos también eh, dar las gracias a nuestro hermano David. Eh, ...por este tiempo muy especial que hemos pasado... ...hablando, eh, conversando más que todo... ...más que una entrevista, es una conversación muy amena... ...de todo, ¿no? ...de, de, de, de su vida, ante la pandemia... Eh, ...su adolescencia, su juventud y hasta el día de hoy... ...incluso hasta el futuro, las proyecciones que tiene hacia el futuro... ...vamos a dejarle unas palabritas finales, de Diana... ...yo quiero que de las palabras finales... ...no solamente para el público joven... ...sino para los adolescentes y para los jóvenes en general para dar las finales de todo corazón David, queda aquí el tiempo para que des esta, esta palabra ¿no? a todos adolescentes y jóvenes que te escuchan Men, hermano Jaime agradecer una vez más primeramente al Señor por este privilegio y esta oportunidad tan linda a ustedes, hermana Liliana hermano Jaime por considerarme y por tenerme en cuenta viendo tantos otros jóvenes, hombres y mujeres de Dios dentro de esta obra muchas gracias y también agradecer a cada uno de los jóvenes, adolescentes, hermanos que nos estuvieron acompañando, animarles para que procuremos ser llenos del Señor. Como lo diría el apóstol Pablo, no no que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Qué bueno que nosotros podamos también extendernos hacia el propósito eterno del Señor, el propósito de Dios no es simplemente que seas un doctor, un buen abogado, un diseñador, un administrador. Eso hace parte de esta vida y seguramente del propósito, pero no es el propósito. Tu propósito en esta tierra es mayor. Tienes una misión, una misión eterna que cumplir. Eres un soldado de los ejércitos celestiales de Dios en esta tierra. Eres un embajador del reino de los cielos. Pero tu vida es corta y la mía también. Yo... Soy un joven de 26 años, pero eso no impide que yo pueda morir mañana o que pueda morir en cualquier momento. Y me confronta a pensar que puedo morir sin haber cumplido el propósito de Dios. Así que este es el momento, es ahora. Seamos útiles en el lugar en el que estamos, en nuestra realidad, en lo poco tal vez para muchos. Seamos útiles allí. El Señor se encargará del resto. Dios les bendiga. Un fraternal abrazo para ustedes, amados hermanos, y para todo el hermoso país del Perú. Amén. Y bien, pues en estos momentos estuvimos conectados de aquí de Chimbote con el país de Colombia, ¿no? Con la ciudad de Bogotá, en donde se encuentra ahí hermanos de David Monano, pues muy agradecido por haber tenido el día de hoy. Así que en estos momentos damos pase ya a Israel y a Gloria. Levantamos nuestro manos. Dios les bendiga. Dios bendiga.